En hiperlimpieza disponemos del cubo doble de limpieza Morg, en el que se incluyen una base rodante, una prensa para escurrir y, dependiendo del modelo, dos cubos de 17 o 23 litros. Recomendamos este producto para su uso profesional en comunidades de vecinos, centros comerciales, hospitales o colegios. La base está fabricada en polipropileno y es de color amarillo. Varía en tamaño dependiendo del modelo, con capacidad para dos cubos de 17 o de 23 litros. Es altamente resistente y ligera y posee dos huecos para depositar los cubos. Las ruedas de la base poseen una gran calidad. Son móviles, giratorias y están fabricadas en polipropileno. Se pueden comprar por separado y tenemos sexto permanente. Es posible transportar la base con un manillar metálico que puede ponerse y quitarse. Es de color negro y viene incluido en el artículo. Dicho accesorio puede insertarse con facilidad en dos alturas diferentes gracias a los agujeros practicados en los dos lados de la base. De esta forma, el cubo se transporta con rapidez y comodidad. El cubo doble morgue es compatible con nuestro carro de limpieza Zafir. La base rodante puede colocarse para utilizarla con un solo cubo o dos. En el caso de que la base se utilice con los dos cubos, esta se colocará de forma perpendicular al carro y sobresaldrá por los dos lados del mismo. Los cubos son altamente resistentes, se componen de polipropileno y son de color rojo y azul. Tienen una capacidad de 17 o 23 litros, dependiendo del modelo que se elija. Los cubos llevan incorporada un asa de polipropileno de color gris, para moverlos o levantarlos con seguridad. En el cubo se incluye una prensa fabricada en polipropileno de color gris, la cual también podrá comprarla por separado. Con la palanca que tiene acoplada, permite escurrir la fregona sin dificultad, lo que supone un ahorro de tiempo y esfuerzo. La inserción de la prensa se realiza con mucha rapidez, pudiéndose colocar fácilmente sobre uno u otro lado de la base dependiendo de sus necesidades. Al tener dos cubos, puede fregar una superficie mayor sin necesidad de ir a cambiar el agua. También puede utilizarse para la técnica de agua sucia, agua limpia.